Y yo creo que el gran error de la Fiscalía también es enfocar la investigación solamente al autor material, al que dispara, al gatillero, y no al autor intelectual. Hay una puerta abierta para investigar al autor intelectual si se parte de la lucha de la víctima, porque a nadie se le mata por nada, sino que si... Si mataron a, a un líder social de base, lo mataron por algo, porque está luchando por algo. Y si lo matan por reclamar tierras, pues debe haber un terrateniente o una organización de terratenientes que está detrás. Si lo matan por defender el ambiente, debe haber una multinacional minera o petrolera o, o algo parecido que está detrás. Pero la Fiscalía no se interesa por eso. Y yo creo que ahí está... Eh, el gran secreto de la impunidad de las muertes de los líderes sociales.